¿Y onda amigos? Vamos a jugar a ver qué sale. No hace una semana, así que vamos a darle con todo. Bueno, así nos... ¿Cómo están? Vamos a jugar. Primera sangre. Asesinato doble. Ah, bueno. Bueno, vamos a ponerlo Vamos. Ayuda, primera, salida. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? no sé dónde está el otro. Sí, está por ahí. mata está. ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! mierda, no, no, sí, está por un lado. no sí. Ay, no me deja agarrar. Creo que no me voy a matar a nadie. Primera sangre. No, no sé dónde están. ¿Dónde están? Asesinato doble. Asesinato doble. Todo costudo de mierda, te maté. A la vez no, no entiendo nada. Ay, pendejo. ¿Eh, se ahorita ese. ¡No! ¡Soy un estúpido! ¡Ay! Dale, sí, matame. Pero perdí todo. Sí, dale, dale. Vamos. Vamos. Falta uno, ¿no? Ay, ¿no? Sé, sí, Asesinato sí. doble. ¡Vamos, ganamos, perro! Uh. A ver si se vuelve a partir. Ah, me la llevé yo a la partida. Ay, no, soy un reencarco. Uh, 7. Asistencia 0. Bueno, sí. Con razón la ganamos y estamos en... En, en bronce. Quiero o sea. Bueno, bueno. Las bananas. <ríe> qué nombre. Bananas. Bueno. Vamos a... ¿Por qué no juegan? ¿No juega? Quién es esa? Ronald. Me cogen, ay, me cogen, me cogen. No, no, no, no. ¿Qué es esto? que ¿Qué ay, ¿Qué ¿Qué es? ¿Qué Asesinato doble Banana, que no te maten, banana Asesinato doble Ay, me cojo bueno. Ay, boludo Tengo miedo Vamos, qué dispara si no le estoy disparando Ay. Ahí? estaba de la puta casa! Buen trabajo la casa asesinato, asesinato, todo. asesinato. Eliminó? Ah. ¿Qué el que ¿Se eliminó? el que se ¿Qué te hace, te? Sí, a mí no sé si la vamos a ganar porque Ellos... ¡Eh, niño! Es que ganamos Que le ¿Qué, ¿Viste mi arma? Ay, ¿qué está Pero la bajaron al mar. ¿no? Primera sangre. ¿Dónde? Yo morí. Que se A ver si baja. ¡Ay! ¡Pero! ¡Asesinad la disparar! <risa> ¡Qué mierda, estaba re. Bueno. se me tituló el dedo, boludo. Ah, da la mierda. Buena partida. Excelente. 10, vamos. Una asistencia. No sé qué pijas eso de asistencia. Ah, cuando ayudas a uno. Bueno, de a poquito vamos a ir subiendo. Dale. está. Bueno gente, nos estamos viendo en un próximo video. Bye, bye. Five, six. Seven,